No se me escucha, Dios mío, mi vida. Óyeme, no es fácil, caballero. Ustedes no me dicen nada, y hablando sola, y hablando sola aquí, ya, ya, ya. ¡Qué barbaridad! Un vértico, un vértico. Estaba desesperado, Está desesperado. Les decía que cuando uno ve tanta represión en Cuba, les decía que cuando uno ve tantos jóvenes buenos, valientes, en las garras de la dictadura... Nos pasa a todos que tú dices, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Estamos perdiendo, nos tienen a nuestra gente presa. No, no estamos perdiendo. Precisamente ellos están apretando el paso y apretando la represión porque están perdiendo, porque están cagados, porque ya no tienen ni un dólar más, porque ya no tienen petróleo, porque ya no tienen nada, empezaron los apagones encima. ¿Viste? Y el señor Humberto López... Sabe, junto con Canel, junto con la espía, el espía de la, de la piña pelada, sabe que sus días están contados. Que si el cubano sale a la calle y va a salir, se acabó el pari. ¿Verdad que sí? Entonces, les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa. En la desesperación, el señor Humberto López, y yo tengo que hacer esta directa supersónica porque es que no me puedo quedar con esto entre pecho y espalda, el señor Humberto López del Noticiero Nacional de Televisión, por favor, compárteme, ha dicho, está amenazando con que nos tenemos que callar y no podemos recargar a la gente en Cuba porque nos van a hacer juicios en ausencia y nos van a querer extraditar. Nos van a querer extraditar. ¡Ay, Humbertico, mi amor! ¡Qué pena me da contigo! Quiero que ustedes... Vamos a recordar brevemente qué fue lo que pasó con Humberto. ¿Verdad? Que lo tengo aquí. ¿Qué fue lo que pasó con Humbertico? ¿Por qué Humbertico está en este plan? ¿Por qué ahora quiere evitar a toda costa que se les recargue a la gente en Cuba? Por favor, compártanme. Para que esto sea un... De, de conocimiento público, porque... Él cree que nos puede amedrentar a tres millones de cubanos que estamos cansados de que nos controlen la vida y de que no nos dejen hablar. Nos quieren controlar hasta lo que estamos afuera. No puedes, mi vida. No puedes. Y ahora nos quieren acusar. Bueno, vamos a recordar un momentico brevemente eh, quién es Humberto, ¿no? Humberto y por qué está Humberto como está un segundito. Humberto está de la manera en que está. Y lo vamos a poner más grandecito así para que se vea bien. Ok. Humberto está porque a él lo cogieron en este infragante, ¿no? Conectense rápido, conectense rápido. Esta fue Jaylis que por cierto está presa. Jaylis. Perdón. Jaylis está presa. Después que pasó esto, después claro. que Humberto le dio golpes y que todo el mundo lo vio ahí, que la violentó. Humbertico. Ok. Ahí lo coge saliendo de una casa. Parece que tenía un amante. No se sabe si es hombre o mujer. ¿Por qué estás aquí en casa de una alquería teniendo esposa? ¿Eh? ¿Quién eres tú? Yo soy una... Ahí está, pero vamos a repetirlo. Ella lo va a coger. Jaylis. No, no. Un vertigo? ¿Cómo anda? ¿Le puedes explicar al mundo por qué estás aquí en casa de una alquería teniendo esposa? ¿Eh? ¿Quién eres tú? Miguel? Yo soy una activista por los derechos humanos. ¿Viste? Llame? No, eso averígualo tú. Ah, mira cómo la violenta. Eso ¿Suelta? lo vimos todos. Y ahí lo que pasa es que él le, le tapa el micrófono con la mano. Pero la violentó. Yo la no voy. La violentó. Él la violentó. ¿Verdad? Un vertigo que la violentaste Bueno. En ese momento, eh, a Humbertico lo desaparecieron, momentáneamente, porque dijeron, oh, qué problema el de Humberto, qué problema el de Humberto López. ¿Qué hacemos con Humbertico que lo cogieron con las manos en la masa? Recordemos que Humberto, hasta ese momento, hasta el momento en que Jaylis lo coge, saliendo de la casa de un amante, que dicen que es un hombre, hay unos que dicen que es hombre, otros que dicen una mujer. No importa realmente, porque cada cual tiene derecho a estar con la persona que quiera estar. Pero, bueno, llama la atención que él está casado ¿no? con una muchacha. Entonces, bueno, el caso es que este señor hasta ese día había estado machacando a la oposición con difamaciones, con cinismo, con amenazas de todo tipo, a todos los jóvenes opositores y a los que no son jóvenes también, a todos los opositores, a todos los líderes, a todo el mundo, difamándonos a todos, incluyéndome, a Nolema, a Alex Otaola, a, a Ferreras Rosa, a Luis Manuel Otero Alcántara, a Esteban Rodríguez, que está preso todavía hoy, después de la protesta de, de Patria y Vida en Obispo, está preso en Villamarista, y él, y él estaba, y Humberto, todos los días en el noticiero, emulando, tratando de emular al grandísimo Alex Otaola. Recuerden que Humberto es un personaje que sale después que el guerrero cubano se desintegró, se le desintegró, Humberto sale para poder intentar contrarrestar a Alex Otaola y emular el trabajo, mejorar el trabajo que estaba haciendo el guerrero cubano. Para ellos tener también un influencer... ¿Verdad que sí? Y este señor, al que le han dado un, un puesto en el buro político, en el que, al que le ha han carro, al que lo tienen completamente eh, en la dirección del país y con todas las prebendas, se le bajaron los humos de la noche a la mañana por esa acción que hizo esa muchacha, que ahora está presa. Minutos después, ratico después de estar con Lucinda, que yo dije que colabora con EG2, cayó presa, ¿viste? Bueno, eh... Lo importante aquí, tú sabes qué cosa es, que el tono cambió. Cuando reaparece Humberto en la televisión cubana, ya no reaparece con la boca llena, porque Humberto a todo puerco le llega, se nos llegó buena, mi amor. Ya no reaparece con la boca llena, con esa actitud eh, prepotente, con ese cinismo, con esa maldad, sino más bien parece un corderito. Más bien parece que está intimidado. Está avergonzado porque lo, lo vimos. Me, muchas más personas que si lo hubieran puesto en Televisión Nacional. Por lo menos, Humberto, ¿sabes qué, qué pasó? Que Jaylis te dio de tu propia medicina. ¿Viste? Jaylis te puso a ti a la palestra pública y no te difamó. No se sentó en un lugar como haces tú a decir que tú engañas a tu esposa por una casa cerca de su casa. No, fue y te grabó. Cosa que tú no haces. Que tú sacas, bueno, tú sacas eh, grabaciones de gente, audios de WhatsApp. que no, Espero que ya se cae en la boca, por favor, hablando como los locos, ¿no? Vamos a ver si para, borramos los audios <risa> cuando hablamos por WhatsApp. El caso es Humberto que te jugaron, te pagaron con tu propia moneda. Y por eso hay que darle tremendo aplauso a Yaelis. Y mira la diferencia de la actitud. Cuando sale ahora Humberto López en la televisión, desesperado, tienen que hacer algo porque como alguien les recargó el teléfono a Jailis y Jaylis lo cogió infraganti saliendo de casa del amante, mi amor. Ahora quieren, imagínate. Ahora quieren echarnos miedo que no les recarguemos a los opositores. Qué pena me da. Qué pena me da. Mira, mira la diferencia. Mira la diferencia esta. Espérate un segundito, mi vida. Lo tengo aquí. Mira la diferencia. Por favor, compartan. Mira el estúpido esto es lo que dice. Se busca otro abogado. Porque él es abogado, pero necesita de otro. Porque mira la actitud, mirando para el piso, la expresión corporal. Mira la diferencia. consecuencias, en su opinión, para aquellos que financian desde el exterior? Si, sí. no, si no están en Cuba. No les pasa nada. Eso queda impune totalmente. Titubeando. ¿Qué? ¿Lo viste? Titubeando. No, no, no, no, no, no, no, <risa> Ay, como te lo mereces, hijo de Putin. La, la propia legislación nuestra, esa que le decía que teníamos leyes para enfrentar este tipo de conducta, nos permite, nos posibilita el juzgamiento de personas que no se encuentren en el país. Es decir, que están financiando y que no están en el Que están financiando o que tengan un nivel de participación. Porque puede ser que algunos financien pero otros convoquen. ¡Ah! Para ahí, para ahí un momentico, mi amor. Que unos financien y otros convoquen, eso es con Alex Taola. eso es con nosotros los influencers, que convocamos a las protestas a las calles, que nos hacemos eco de las, de las convocatorias que hacen las personas, señor mío, la manifestación es un derecho, es un derecho, recargarle, pero ven acá, ah, pero por qué, ¿Por qué recargarle, es un, es un problema ahora, es financiar al imperio, claro, al imperio no a los mercenarios, mi vida, pero por qué no cortas eso? vea eh, a Texa, como dijo Carlito Madrid hoy, buenísima su directa, reclámale de Texa. ¿Cómo permite Texa que se recargue desde el exterior? ¿Eh? Pero si ustedes viven de eso, no sean caraduras. Entonces ahora está muy disgustado Humbertico porque no quiere que se le recargue a la gente que lo puede grabar. <risa> ¡Ay! Y además, esto, señores, es claramente una movida de, de desesperación, es una movida de desesperación porque el movimiento que hay fuera de Cuba es brutal y ahora nos quieren hacer presos políticos, ahora nos quieren hacer, nos quieren dar estatus, es que es tan absurdo lo que están haciendo, nos quieren dar estatus, estatus de preso político, ahora no te van a poder decir, no desde allá es muy fácil, no mi amor si aquí también me pueden juzgar en ausencia, dime algo y extraditar y todo. ¿quieren? A ver, desde Estados Unidos no me van a poder extraditar, ni a mí ni a nadie, porque Estados Unidos y Cuba no tienen tratado de, de, de, de extradición. Ahora, hay otros países que sí tienen tratado de extradición, pero sobre crímenes específicos, sobre conductas específicas, no sobre eh, derechos, <ríe> no sobre una recarga que no es... Un delito en ninguna parte, ni recargarle a una persona para que proteste es un delito, ni para que te grabe saliendo de la casa de tu amante tampoco. ¿Entendiste? Porque tú estabas en un lugar público, ella no te grabó dentro de la casa teniendo relaciones con la muchacha o el muchacho según sea el caso. No, te grabó saliendo, porque ella es ella es fiscal, ella sabe perfectamente lo que está haciendo. Ella lo sabe. Ay, pero un vestido no quiere que la gente recargue ahora. A, a las otras gentes para que no lo graben y pretende y esto caballero les da la medida esto les da la medida que ellos están cagados que nosotros le estamos haciendo daño fuera y nos quieren callar y nos quieren controlar esto nos da la medida de que nuestro mensaje nuestra voz está llegando al corazón de cuba al corazón de los cubanos los cubanos nos están escuchando nos están viendo esto es una medida de desesperación contra Alex Otaola, contra todos los influencers, contra los, el movimiento de cubanos que hay ahora mismo protestando en el mundo entero, contra los jóvenes que están en Cuba viendo como nosotros nos manifestamos y que ellos también pueden manifestarse. Y ahí uno que me estaba diciendo hoy, un troll, una ciberclaria, que me estaba diciendo, no, porque eh, aquí lo que a los rebotosos lo que hay es que darle plomo, como en Colombia y en Chile. Señor, en Colombia y en Chile no han dado plomo. ¿Ok? Las protestas se dan todos los días y en Estados Unidos también. Y la policía no da plomo, ¿ok? Si ha habido algún, algún incidente en cualquier país, sea Colombia, sea Chile, sea Estados Unidos, ha sido un incidente específico, momentáneo, en el que ha habido alguna escaramuza y ha habido una fatalidad. Pero esa no es la media. Usted pide permiso, incluso a veces no pide permiso y se manifiesta. Porque yo lo he hecho aquí un millón de veces en ¿no? Nueva York. No tienes ni que pedir permiso, te paras en la esquina con tus carteles. Y nada, pasa nada. La policía no viene porque es tu derecho. Si viene, viene a protegerte. Vamos a ver qué más dice. Otros este, coordinen y entonces tengan un nivel de participación para que esta acción que pretenden se realice aquí en Cuba tenga éxito. Y entonces todas las personas que puedan tener un nivel de participación, bueno, pues tienen eh, eh, o pueden ser eh, procesadas. Y puede ser procesada en ausencia, o sea en Cuba tenemos, ¿Ah, sí? tenemos el, el procedimiento eh, expedito, lo tenemos en nuestra ley de procedimiento penal <risa> que también será adecuada en los próximos meses, pero la que tenemos perfectamente recoge el proceso. Pero ven acá, ven acá, a ver, a ver, no entiendo, no entiendo, pero no fue, no era que los del, de, de, que, que Fidel y toda su pandilla había comprado un yate Granma en México? Y no había venido aquí a Nueva York y a Miami a recoger plata. No lo hizo hasta Martí. Pero, pero, pero, pero, ¿cuándo eso se convirtió en un delito? Y, a, y además, ¿qué, ¿qué juicios más absurdos van a hacer que ausencia? ¿Tú sabes por qué pasa esto? Porque les estamos dando durísimo. Y porque ellos están en las últimas. Y porque ellos saben que hay miles de cubanos en las redes. Porque ellos sí lo saben. Porque ellos están monitoreando hace mucho tiempo. Y hace... hace Uh, en el 2014, en el 2014, éramos cuatro gatos, pero hoy ya no somos cuatro gatos. Hoy estamos todos los cubanos dentro y fuera de Cuba hartos, cansados y alzando nuestras voces. Y eso es lo que los tiene ahí desesperados. Eso es lo que quieren parar a toda costa, para ver si pueden parar la ola que se les viene encima. Porque ahora empiezan los apagones. Y eso saben que no lo van a aguantar. De cubano no lo va a aguantar. ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? Estamos en mayo. 17 de mayo. ¿Tú piensas que esa gente va a aguantar junio? ¿Julio? ¿Agosto? ¿Va a llegar en su momento? No, mi amor. Eso eso, eso, eso se acabó. Eso se acabó. Por eso es la desesperación del éxodo. Por eso es la desesperación de tantas cosas. ¿Viste? Por eso el maldito mensaje para los balseros de Biden, que espero lo pagues, espero lo pagues, porque tremenda, malísimo, malísimo, si, si se lanzan los cubanos al mar. Vamos a ir oyendo. La forma en que debe ejecutarse ese tipo de proceso y juzgar en ausencia a aquellas personas o Hacer también algún tipo de eh, cooperación jurídica internacional para nadarle al Estado donde se encuentren los hechos, que Ay, hechos delictivos. ¡Ay, qué mentiroso! Mi vida, pero ¿qué, ¿qué acuerdo de extradición vas a, a, a hacer por una recarga? ¿Qué país te va a mandar a nadie para que tú juzgues por una recarga? Ninguno, ni por convocar una manifestación, señor. Que además las pruebas están en redes sociales. El 20 de mayo todo el mundo para la calle y Bien. El 20 de mayo todo el mundo para el malecón. El 20 de mayo todo el mundo a protestar a que se acabe la dictadura. Para que el 20 de mayo sea de verdad el día de la independencia. Y lo digo hoy y lo voy a estar diciendo mañana y pasado. Y por activo y por pasivo lo voy a poner en todas mis redes sociales. Y después, extradítame. ¡Oh, santo, qué miedo, eso se llama pánico, Humberto eso se llama pánico, Canel eso se llama pánico, espía, piñero son unos cobardes están cagados están completamente cagados espero que estén haciendo sus maletas porque el día que el pueblo esté para la calle los va a linchar si se lo encuentran en una calle los van a linchar, y sabes qué Humbertico Espero, espero que ya te hayan incluido en la lista, en la lista, espérate, de el avión. ¿Verdad, vertigo? Espero que te hayan incluido en la lista del avión. A ver si te van a dejar irte con ellos o te van a soltar a los perros. Porque habrá perros cansados, heridos, que si te cogen en la calle te van a arrastrar porque es lo que te mereces. Yo no lo apruebo. Yo no lo haría, pero te lo van a hacer. Te lo van a hacer porque no se puede ser tan HP en la vida, mijito. posible, ¿Qué es posible? Es decir, lo que le quiero... Al amparo al... de la legislación vigente. En... La... Al, al, al, al amparo, ¿viste es como veas. Es que la cooperación jurídica y el juzgamiento de personas que se encuentran en el exterior por las leyes cubanas porque cometen actos que se consuman, que tienen como afectación, y si la afectación la provocan aquí. Fíjate que no puede decir ni delitos. A, a, cometen actos que, que, que se consuman, no, que afectan al país aquí adentro. Fíjate qué clase de verborrea. Para no, porque no puede decir delitos, que cometan delitos, ni hagan cometer delitos, porque la persona que está en Cuba tampoco comete delitos. <risa> ni siquiera por el Código Penal vigente. Porque la Constitución vigente ahora mismo, el mamotreto constitucional fraudulento, Reconoce la libertad de expresión, reconoce la libertad de manifestación. ¿Y yo? Mira, un vértico. Ay, mi vida. Ay, mi vida, mi amor. Qué pena me da contigo. Espérate un momento, porque yo tenía aquí una cosa que puso. Eh, que puso. Eloy, un abogado, en Facebook, que me encantó. Espera un segundito, lo voy a buscar. Porque. No, no, no, no. ¿Qué consecuencias, en su opinión, pero para es, aquellos que financian no, no. el esto A ver. No, no, esta música ahora, yo sé muy bonito y todo, pero espera un momento. <risa> que no es así, caballero. Eh, este 20 de mayo vamos a hacer tuitazo por la libertad de Esteban Rodríguez, por la libertad de Luis Manuel Alcántara. Vamos a utilizar Free Esteban, Free Luis Manuel, ¿ok? Vamos a... Eh, hacer eh, que nuestros muchachos sientan que estamos con ellos pero lo que yo quiero es este momento quiero eh, decirles lo que dijo al respecto de eso un abogado eloy viera libertad para jaylee torres también lo vamos a hacer en el tuitazo ok me encantó esto déjame mostrárselo acá me encantó esto este video, que es un videíto corto, pero me encantó. Pide la libertad de Esteban Rodríguez, consejero, uno de los líderes del Partido del Pueblo. Me encantó porque es darle candela al jarro hasta que... Eh, eh, a ver, no voy a hacer que me juzguen en ausencia. <risa> es, eh, ¿cómo se llama? Una metáfora, ¿ok? Candela, candela al comunismo, candela a la Plaza de la Revolución, candela a los comunistas, metafóricamente hablando, hasta la libertad, candela hasta que suelte en el fondo, ¿ok? Déjame ver que yo quería ponerles lo, decirles lo que dijo el hoy, porque el hoy lo está diciendo desde el punto de vista jurídico y lo explica perfectamente, yo creo que lo compartí. Lo puse aquí, vamos a ver si me acaba de salir. Sí, míralo aquí, míralo aquí. Dice, el juicio en ausencia no es una figura solo propia de Cuba, está bastante extendido en el mundo y además reconocido en algunos casos por los organismos internacionales. Lo cuestionable de la intervención del fiscal en Hacemos Cuba no está en la mención de la institución del juicio en ausencia en sí mismo, o sea, de, de eso que se hace en todos los países, cuando tú no te presentas y estás acusado de algo. Se te hace un juicio en ausencia. Ahora, lo cuestionable de la intervención radica en su uso como amenaza a personas que se encuentran fuera del alcance de las autoridades cubanas. Es un método de intimidación. Lo cuestionable es la mención de la posibilidad de utilizar el excepcional juzgamiento en ausencia como un mecanismo para tratar de influir en quienes desde fuera de Cuba ejercitan derechos reconocidos por sus estados receptores pero no garantizados por el gobierno cubano a pesar de que también los reconoce en su constitución asegurar financieramente o amplificar la convocatoria del ejercicio de un de es el ejercicio de un derecho legítimo como por ejemplo la protesta. De acuerdo con lo expresado por el fiscal en Hacemos Cuba, eso pudiera ser considerado un delito por las autoridades cubanas y juzgado en ausencia. No obstante, ese juzgamiento no buscaría la administración de justicia. Ningún Estado democrático debería reconocer y cooperar con un juzgamiento que no busca sancionar un hecho internacionalmente punible, sino reprimir el ejercicio de un derecho humano, que es de lo que se trata al final esto que ellos han anunciado, a bombo y platillo. Por eso, por eso digo que es desesperación, porque esto es prueba de que ellos no respetan los derechos humanos y que encima va, quieren, pretenden juzgar a las personas que estamos fuera por ejercer nuestros derechos. Ya para colmo, no le basta con juzgar a los que están en Cuba por ejercer sus derechos como si fueran delitos. Juzgar en ausencia a quien convoque una manifestación pacífica desde el extranjero o a quien recargue el teléfono a uno de los manifestantes solo demostraría la intolerancia del gobierno cubano. No, de, solo demostraría la dictadura que hay en Cuba y el uso que se le da a la ley para legitimar el destierro de sus ciudadanos y la violación flagrante de los derechos humanos de los cubanos. Esto es así y queda, queda demostrado. Es que ni siquiera tienen que juzgar al primero con anunciarlo, sería suficiente para que la Unión Europea les quite la, todo tipo de acuerdos y les quite todo tipo de prebendas, y los Estados Unidos que están en su, en, su en, ¿cómo se llama eso? en sus negociaciones, que pararan todo eso, porque obvio que por detrás están hablando, tú sabes, por eso es que ellos están también tan envalentonados, porque están en negociaciones con Biden, espero que se les caiga el país antes de que puedan abrir y recibir el primer dólar. Espero y confío en Dios y en los cubanos que ya estamos hartos. Mi gente bella, este era un, un, un de esos rápido porque eh, mmm, hoy tuve que llevar a Vichy al médico, a pelucín también, en fin, cosas porque por el viaje que hice para hacerles el test y eh, tuvimos que ir al médico y no pude, pero bueno, mañana nos vemos y además vienen sorpresas muy pronto, eh, Vamos a hacer cosas nuevas, vamos a hacer cosas nuevas porque vengo con nuevos brillos, mi vida llena de amor y de <risa> imaginación. <risa> en fin, los quiero mucho, mi gente vea, nos vemos mañana a las cuatro y media, pero puede ser que antes también. ¿Mm? sorpresa, sorpresa, así que activa notificaciones, ya estoy en YouTube otra vez, ya estoy en todas partes, así que por favor compárteme para que el mensaje de libertad llegue más lejos que nunca uh, tú sabes los mejores de los mejores son los que patrocinan a los mejores ¡Ole! ¿Ya, ¿Ya número uno de toda la nación, que yo te recomiendo de todo corazón, porque son los mejores y los más completos, tienen los mejores precios, los mejores cirujanos, las mejores instalaciones, y te dejan nueva, ¿no? Lo siguiente, hace tu Mommy Makeover, o un retoque por aquí, o una transformación total, lo que tú quieras, desde lo más pequeño hasta lo más grande, My Cosmetic Surgery es la clínica para ti. Llámalos ya para una reserva, eh, una consulta gratuita y a distancia, al 305-264-9636, y cántalo para que se te vea, 305-264-9636, My Cosmetic surgery la clínica número uno de toda la nación. Pero, si lo que tú estás buscando, no, es aquí, espérate, oye, pero ¿qué es esto? Esto así no puede ser, mi amor, esto así no funciona. Si lo que tú estás buscando es hacer tus trámites de emigración en los Estados Unidos, lo que tienes que hacer es ver a mi amiga Raiza Alfonso, mi amor, que te ayuda con todos tus trámites de emigración: los pasos, los seis pasos hasta la entrevista. Eh, todo lo que tú necesites, permiso de trabajo, permiso de residencia, todo, todo, todo, absolutamente todo, mi queridísima amiga Raiza y por supuesto la ciudadanía, porque de que votar patriota, mi amor, en el 22 y en el 24. Así que llámala ya al 305-443-5984. Pero si lo que tú estás buscando es eh, hacerte deshacerte más bien del COVID, del virus del COVID en tu negocio, tienes que llamar al 213-465-3240 de inmediato para que mi amigo Alex Ruiz te explique todo sobre la máquina que vence al COVID. Una máquina que elimina el virus del COVID en apenas tres minutos y deja tu negocio, tu restaurante, tu escuela, tu casa absolutamente limpia de ningún tipo de virus. Así que, por favor, puedes ver en vencialcovid.com el video de toda la explicación. Es un, una máquina avalada por el Washington Post y la Universidad de Texas. Y si quieres o si tienes alguna duda, llama al 213-465-3240. Alex Ruiz está esperando tu llamada para que tú tengas la máquina que elimina el virus del COVID. En fin, mi gente bella, nos vemos mañana. Los quiero mucho cartucho, besitos, libertad. Bye.